Hola, buen día. Mi nombre es David Peña Hijo, más conocido como Toto. Soy el vocero internacional por Pide un Deseo y Media Manager en la Federación Mexicana de Enfermedades Raras, o FEMEXER. En este video les voy a compartir un poco eh, acerca del trabajo a realizarse. Eh, la semana global por las enfermedades raras a llevarse a cabo en octubre de 2015. Pero antes, permítanme compartirles un poco de, y darles un poco del contexto de qué fue lo que hicimos en el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Como ustedes saben, no fue un día, para nosotros fue toda una semana en la cual, según los números que tenemos y según las entrevistas que nos realizaron, llegamos a más de 10 millones de personas. Esto se dice muy fácil, pero pues, fue un trabajo en conjunto con todas las asociaciones que conforman la FMXER, Pido un Deseo, y todos ustedes que, que nos ayudan compartiendo toda esta información. Eh, tuvimos entrevistas con Televisa, TV Azteca, Radio Fórmula, Canal 11, la revista Líderes, entre algunas otras. Es para nosotros un orgullo comentarles estos números porque eh, son muy importantes, ya que trabajamos por y para los enfermos siempre y siempre lo seguiremos haciendo. Además, tuvimos reuniones con instituciones de salud muy importantes, eh, con el Iste, con el Seguro Popular, y también tuvimos una reunión en la Cámara de Diputados, en la cual tuvimos una exposición fotográfica por las enfermedades raras. Y bueno, ahora sí, lo importante, la Semana Global por las Enfermedades Raras en 2015. ¿De qué se trata? Son tres más nueve eventos. El primero, el encuentro latinoamericano de asociaciones de pacientes. Si tú eres un paciente, si tienes una asociación de pacientes, la que sea, con alguna enfermedad rara, a ti te interesa este evento porque van a venir eh, asociaciones de Perú. Chile, Brasil, Uruguay, Colombia, eh, eh, y ellos te pueden compartir y te vas a dar cuenta que no estás solo en, en, en tu enfermedad ni en tu asociación, hay muchas otras enfermedades y hay muchos otros países que trabajan por estas mismas enfermedades. El segundo es el Congreso Médico de Descubrimiento e Innovaciones de Medicamentos Huérfanos, Innovación Médica, Farmacéutica Especializada. Si quieres saber acerca de los nuevos medicamentos, este es el evento para ti. Si quieres platicar con algún directivo de farmacéutica, este es el evento para ti. Y el tercero es el Icord, eh, Conferencia Internacional de Enfermedades Raras 2015. Este es el noveno año que se celebra y ahora nos toca a nosotros. Estamos muy contentos porque eh, Icord se va a celebrar en México. Y permítanme comentarles, yo fui al, al octavo, fue en ED Holanda. Y este engloba un poco todo. No, no, no, no engloba un poco. Engloba todo, asociaciones de pacientes, pacientes, eh, farmacéutica especializada, directivos, eh, directivos gubernamentales, eh, academia, médicos, todo. Es un evento realmente eh, de, de, de muy alto caché y sería muy importante que vinieran y que se empaparan de toda esta información que no es, que no es tan conocida para nosotros. Es para nosotros muy importante que las enfermedades raras se sigan conociendo, esas enfermedades huérfanas, que algunos les dicen, porque hay más de 7 millones de personas en México, solamente en México, con alguna enfermedad rara. Entonces es muy importante para nosotros que se sigan concientizando, que se siga sabiendo más de las enfermedades raras. Yo me voy, pero aquí te dejo el link para que entres a la página de la Semana Global. Por acá te dejo el link para que te suscribas si es que quieres ir a este magno evento. Y por acá te dejo el link eh, para que te suscribas al boletín de la FEMEXER. Si te gusta el video, eh, compártelo porque gracias a ti es que estamos creciendo y podemos compartir y encontrar a más enfermos raros. Y me despido con esta hermosa toma de lo que es un poquito de México. Nos vemos muy pronto.